Néstor Flow transmitiendo para el programa de los Sosobrosos. Hoy tenemos dos preguntas. ¿Qué es la pámpara y qué es el trucho? Prepárate. La para, la verdadera para y trucho. Trucho, eh, tú sabes como un tiguerón, un tigre trucho, un virado. Está como moca. Ya, ya, un tigre virado. Que se inventó y no se ha podido encontrar el significado porque nada más trucho y trucho. Y la pámpara. La pámpara, eso sí tiene más reconocimiento de que es algo de que la pámpara prendía. Eso se imagina uno que una pámpara, yo tengo la pámpara. No sé, no. no sabe. Y trucho, no sé, no sabe. La pámpara es una sustitución de la vaina, porque eso es lo que está. ¿Y trucho qué significa? Cinco veces más rular, ya tú sabes. Cinco veces más rular. La pámpara, ¿qué es eso, la pámpara? ¿Qué significa? ¿Usted no sabe? No, no tengo el significado de la pámpara. Trucho, cuando una gente está trucho. <risa> no, que es eso. Para. La pámpara es final, la vaina, lo que está. ¿Y trucho? Una gente que está moca en la calle, cada que no se duerme. Anda activa. Tú sabes, pregúntale a Kiko y Crazy. Gracias. Es la pámpara, imagínate, eso es un significado que yo no te lo puedo definir, porque la pámpara es más o menos que dice que, que, que tú eres y que te la sabes, pero que es mentira. ¿Y trucho? Cuando tú estás trucho... Cuando tú estás trucho, es cuando tú, estás cuando tú no tienes ni uno. Una tremenda basura musical. Y trucho, eso viene de pecado, una trucha. ¿Para ti la palabra pan para qué? Bueno, eso saca esos tigres de de. Eso tiene la capital, esa gente. Eso es pan para de que. ¿Y trucho qué es eso, trucho? Que está trucho, que tenga, está en alta. Que está toa. Que tenga, ahí está. Tucho. Gracias. ¿La palabra Pámpara para ti qué es? ¿La Pámpara? Yo no sé qué es eso, ¿no? tiene la Pámpara prendida? ¿Qué es No, porque yo no sé qué es. ¿Y Trucho? ¿Qué ¿Está Trucho? Tampoco. ¿No sabe? No. Eh, para mí la Pámpara es... No sé, algo encendido, algo que está bacana. ¿La Pámpara que... está prendida? Eh, que está en fuego, un tipo que está no digo yo. No ¿Y sé. Trucho? ¿Tú estás Trucho? Eso me imagino que es loco, que estaba en y algo así, porque que es Trucho, está como raro. Bueno, mi loco, la palabra pámpara es una vaina a otro nivel, eso es lo que está, es lo que está sonando la pámpara. ¿Y que tú estás trucho? ¿Qué significa ah, eso? Trucho, hay que preguntar a la Rochi. por Rochi y después yo te digo. La pámpara viene siendo un código de esos tigres del medio, de, una, del medio, una frase pegada. Una frase pegada. Y trucho, usted está trucho. Bueno, esos son códigos fuertes que tienen esos tigres. Es un código bacano, bacano. Pero... ¿Código de la calle? Claro, claro, código a mil. La pampara, eso, no sé, eso se lo inventé. Hay que preguntarle a Kiko y Crazy, que está más loco que un trompo. La pan para aprender ¿no sabe qué? ¿Eh? La pampara prendida. No sé, tú, tú debes saber, que tú que te mueves en ese ámbito de... de... Y trucho, trucho, ¿sabes? Trucho, ¿sabes ah, sí, trucho es como moca, medio loco, medio rápido, como que... Como cuando tú estás paniqueado, que tu tiempo anda rápido, que o te, te, te están acechando algo raro ahí. Muchas gracias.